Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al Rincón de Rosy. Hoy le traigo este hermoso arete que nos sirve tanto para fiesta, también para el día a día. Es un arete sumamente fácil de hacer, que no lleva a cabo ni siquiera 20 minutos hacerlo. Y es una preciosidad, me gusta mucho ese arete para hacerlo. Y hoy le traigo esa propuesta a ustedes para que aprendan a hacer este arete. Miren, vamos a trabajar con fleco, no vamos a utilizar pegamento para nada. Vamos a utilizar el fleco, como les decía. Ustedes siempre les he dicho, trabajen con el fleco de su color preferido. Trabajen también con el tamaño, con el largo del fleco que a ustedes les guste. Yo simplemente les voy a enseñar cómo se hace. Ya el largo del fleco y cómo ustedes lo cortan, todo depende de ustedes. Si les gusta más largo, si les gusta más corto simplemente yo les voy a enseñar cómo se hace entonces chicas ya recuerden eh, gracias a todas por suscribirse al canal sigan en nuestras redes y vamos a empezar miren para esto yo, yo corté apenas un centímetro de fleco miren qué poquito es un centímetro para esto voy a utilizar mozasilla número 11 vamos a trabajar con las mosasilla número 11 con la musasilla número 8 vamos a trabajar con un enganche para arete, preferiblemente que tengan ganchitos atrás. Este aro es pequeño, aquí le voy a dejar una muestra y mide 18 milímetros, miren, este es el más, el más grande, este es el mediano prácticamente y este es el más pequeño. Vamos a trabajar con este aro que es pequeño y mide 18 milímetros. Y es laminado. Recuerden, todo lo que ustedes vayan a elaborar tiene que ser laminado para que para, para que pueda perdurar y sus clientes se lo van a agradecer. Yo voy a trabajar con el hilo slow, con este, con el hilo de carrete. Siempre se lo, di, se lo he dejado aquí. Este hilo no es de coser, este hilo es especial para trabajar con mostacillas. Pero si ustedes gustan, también pueden trabajar con el, el hilo nylon o el hilo Farallon. Todo depende de cómo ustedes se sientan trabajando y cómo les gusta trabajar con su propio hilo. Trabajen con el hilo que ustedes más se acomoden. Y también vamos a utilizar los cristales número 4. Preferiblemente en el color que ustedes también les gusten. Yo voy a trabajar en este color. Eh, con cristales número 4 vamos a trabajar con las pinzas y las tijeras y voy a tomar miren, aquí está mi aguja insaltada con una yarda y media de hilo también trabajen con el con el hilo eh, con el largo de hilo también que ustedes se acomoden para esto vamos a, vamos a poner esto por aquí y vamos a trabajar Lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con el aro, para para trabajar con el aro directamente. Miren a esto, yo lo voy a, este fleco, como ustedes pueden ver, yo lo voy a doblar en dos. Así, esta forma. Y lo voy a pasar a través del aro. Recuerden, este aro mide 18 milímetros. Y voy a hacer esto, miren. Lo voy a acomodar y lo voy a poner los dos que queden prácticamente en el mismo largo. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Sí? Por eso tomamos poquito. Miren. Y para poder amarrarlo con un... Con, o sea, pueden sacar un hilo de este mismo... De este mismo, de esta misma base. Miren, yo voy a tomar ese hilo voy a agarrar mi aro así y lo voy a acomodar para que quede bonito que no me quede ni muy abierto ni muy cerradito y le voy a hacer esto siempre apretando le voy a dar una vuelta aquí haciendo un pequeño nudo traten lo voy a poner aquí desde debajo y voy estoy agarrándolo verdad sin apretar mucho porque no quiero que los hilos se, se suban arriba del otro yo voy a hacer esto y lo voy a poner aquí y voy alar así algo así estoy no, no estoy ni forzando ni apretando mucho y voy a hacer que todos esos hilos que están levantados aquí, esos hilos que están levantando, los voy a alar para que se vayan acomodando. Nuevamente. Okay. Y vamos acomodando, alándolo para que ellos se acomoden. Miren, aquí ya están acomodados. Le hice un segundo nudito apretadito. Entonces, después que le hago mi segundo nudo apretado y acomodé, me voy a dirigir, lo voy a dar la vuelta y me voy a ir a esta parte de atrás y le voy a hacer dos nuditos otra vez. ¿Sí? El nudito que le quede de frente, por favor. Mire, aquí le voy a hacer otro y va a estar listo hacemos nudo le estoy enseñando cómo tiene que quedar la borla puesta o el fleco el material que ustedes van a utilizar aprieten bien y cortamos el exceso y quemamos con la con la encendedora el poquito de hilo que nos queda cortamos el exceso ok listo y ahí quemamos, quemamos con el extendedor entonces, ahora yo voy a dejar, voy a dejar esto por aquí, ya mi, ya mi, mi fleco está listo, vamos a dejarlo, y ahora vamos a tomar la, la, la aguja con nuestro hilo, y vamos a, to, vamos a trabajar con las mozasillas, voy a tomar cuatro mozasillas, de la número 11 ¿Ven? y vamos a llevar hasta abajo del hilo aquí voy a utilizar mis manos lo estoy llevando hasta abajo miren y voy a dejar este poco se salieron okay, la 4 tomé la 4 más así otra vez porque ya se salieron del hilo miren voy a dejar este poquito de hilo ¿ven? Y aquí yo espero que ustedes me presten atención porque vamos a utilizar las manos. Bien. Aquí voy a hacer esto. Voy a entrar en dos musasillas. Bien. Voy a entrar en dos musasillas. Entré en dos musasillas, ¿verdad? Para hacer esto. Bien. Lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a hacerle el pequeño, la pequeña correita prácticamente que tiene para hacer, miren. Lo que vamos a hacer es esto, esta decoración de aquí del arete. Si ustedes gustan le pueden poner, le pueden hacer, le pueden poner eh, rhinestone. Lo que ustedes se puedan imaginar, lo que ustedes puedan crear. Yo voy a bajar otra vez. estoy simplemente agarrando aquí para asegurar el trabajo yo simplemente le voy a hacer un pequeño nudo fuerte okay. y vamos a dejar el hilo no lo vamos a cortar okay. ahora vamos a subir por el lado contrario donde no está el hilo que queda sobrando vamos a subir hacia arriba alando nuestro hilo lentamente para que no se enrede y vamos a seguir la secuencia dos mozasillas estoy en la parte de arriba ahora voy a hacer esto me voy a devolver estoy simplemente agarrando y vamos a hacer en forma de una pequeña correguita para hacerle el estoy hablando miren lo que estoy haciendo, entonces vuelvo y bajo hacia las dos mozasillas que puse anteriormente y me voy a quedar en la parte de abajo, Sí, eso, eso suele pasar, no se preocupen, si ustedes no lo agarran va a pasar esto, si ustedes no lo sostienen pasa eso, pero si lo sostienen voy a tomar otra vez dos mozasillas, ¿ven? tomo dos mozasillas nuevamente voy a devolver por ella, el hilo está debajo, Yo voy a pasar por la parte de arriba y esto lo vamos a hacer hasta completar, hasta completar la línea, este hilo tienen que tener un poco de paciencia, por eso les dije trabajen con el hilo que más se le acomode, porque tiende a enredarse. Yo lo hice con este porque a mí me gusta trabajar con, cuando voy a hacer ese trabajo, con el color del hilo que tiene la musasilla para que no se pueda ver mucha la diferencia. Miren. ¿Ven? Entonces esto, miren, lo que vamos a hacer es a medir cuando ya tengamos un buen trayecto, por ejemplo, vamos a ir midiendo. Vamos a ir midiendo. Ya le enseñé cómo hacer esto. Entonces yo tengo eso ya adelantado. Tengo esto adelantado para que ustedes puedan ver cómo termina. Bien, miren chicas, aquí se adelantó un poco. Miren cómo tiene que quedar. Miren, vamos a hacer esto. Yo voy a medir. Todavía me faltan dos por, para poner dos todavía y miren el exceso de hilo todavía aquí donde está por eso les he dicho que no la corten porque vamos a hacer el tercer nudo, el segundo nudo cuando pongamos las últimas dos entonces vamos a, a terminar de hacer esto Tome dos mozas y este paso es repetitivo me voy a colocar en la tomé dos me voy a colocar en la parte de abajo ahora sí vamos a cerrar ven lo que estoy haciendo aquí al principio es un poquito delicado porque tenemos que medir tenemos que agarrar nuestra borla miren vamos a subir okay. Estoy de aquí arriba voy a hacer, voy, lo voy a hacer estoy en la parte de arriba Mira. A alo para que aprieten para que se mantenga firme voy otra vez a hacer lo mismo ven, aquí ahora me voy a dirigir otra vez hacia la parte de abajo hasta que quede bien apretadito Ahora sí, está un poco apretado. Y ahora la borla lo vamos a arreglar dándole un pequeño toquecito hacia la parte de abajo. A esto, miren, miren, yo me voy a pasar a la que está del lado siguiente. Aquí, ¿ven? Y el hilo que me queda aquí sobrando el exceso de hilo yo voy a hacer esto vamos a hacer un pequeño nudo para terminar de reforzar nuestro trabajo Así. listo entonces aquí cortamos ese exceso de hilo ya para que ese hilo no no no no, no, no moleste cuando estemos trabajando la otra parte okay, listo Ya la borla está lista Prácticamente ya está, ya está prácticamente decorada Y ahora lo que vamos a hacer es miren, Vamos a pasar a través de la borla ¿sí? Vamos a pasar la aguja A través de la borla Pasamos nuestro hilo entramos hacia el aro otra vez para hacer como en forma de un pequeño nudito entonces aquí vamos a trabajar con las mozasillas número 8 vamos a trabajar con las mozasillas número 8 y vamos a tomar dos mozasillas recuerden que este paso yo se lo enseñé anteriormente y es tomando dos mozasillas número 8 la voy a pasar, me voy a pasar a través del aro y que al principio es un poquito tedioso, pero el trabajo queda maravilloso. Me voy, miren, sin pasar las dos mozasillas, solamente el hilo y me voy a pasar a la mozasilla que me queda de frente, a lo bajo hacia abajo que me quede en, ese, en esa altura. ¿Ven? que me quede justo pegado a la borla ahora voy a tomar otra vez otra mozasilla me paso por el, por el aro dejando la mozasilla colocada en el aro así subo otra vez por la silla otra vez lo voy a hacer y yo voy a adelantar un poco Mira. es muy fácil se, eh, muchas personas me han escrito que cómo se trabaja la parte de adentro de la mozacilla eh, de, del aro puesto en mozacilla del aro, del aro en peyote en mozacilla lo mismo que nosotras hacemos aquí se hace aquí adentro y es el mismo paso porque esos pasos son repetitivos en nuestras chicas recuerden seguir en nuestro canal recuerden suscribirse bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras gracias a todas las chicas de la, de la comunidad y del apoyo yo sé que lo tengo un poco abandonado pero como le decía chicas yo sé que la tengo un poco abandonada pero lo que pasa es que tenemos mucho trabajo eh, para esta temporada esta temporada de diciembre miren aquí yo estoy colocando yo adelante un poco y estoy colocando las mozasillas como le comenté anteriormente este pero yo tengo la sobre el aro y como les decía para trabajar estos aros en la parte interior de ello es la misma técnica es la misma técnica que tenemos que hacer y todos los y prácticamente si ustedes se fijan todos los los trabajos todas las piezas tienen los pasos repetitivos repetidos todas o sea los pasos de las de las algunas de las técnicas todos son lo mismo aquí estoy casi terminando para empezar a trabajar con los cristales hacia la parte de abajo, miren, todavía no queda una por poner todavía nos falta una por colocar bien chicas miren aquí ya yo coloqué, trabajé ya como hemos hacía el número, número 8 como ustedes pueden ver ya formé el aro entonces aquí yo me voy a pasar otra vez me voy a pasar otra vez por el aro el, y a través de, de la borla, y me voy a colocar. Miren, lo voy a estar haciendo. Y me voy a colocar en la moza silla número 8 que puse anteriormente. ¿Ven? Hice esto, me coloqué aquí. Ahora vamos a trabajar con los cristales número 11. Perdón, con los cristales número 4. Ya saben, trabajen con el color de su preferencia. Y voy a hacer esto, miren, la misma. Vamos a trabajar arriba de lo, del hilo, de ese hilo que colocamos ahí anteriormente. Miren. Vamos a trabajar con el hilo, a trabajar arriba del hilo. Y vamos a trabajar miren Yo me voy a colocar aquí voy a pasar por el hilo, vamos a ver si la si la cámara me enfoca bien. bien, vamos a pasar por el hilo, así. Bien. Acomodando siempre nuestros cristales, acomoden siempre sus cristales, alándolo y que ellos se acomoden miren así tiene que quedar así ven y voy a, y los pasos se repiten otra vez paso por el cristal que me queda de frente el primer cristal ahí ven así paso por el cristal entonces tomo otra vez otro cristal y voy a trabajar en el hilo. Siempre apretando un poquito, sin señalar mucho para que el hilo no se le vaya a romper con los cristales. recuerden a esto otra vez me paso por el cristal, Aquí. me paso otra vez por del hilo. Halo, subo al cristal recuerden empezamos con dos cristales terminamos en uno yo tengo problema con esta cámara definitivamente que sí. Hablando okay. y recuerden no apoyarse con la aguja bien chicas, miren pasamos por el hilo pasamos por el cristal así todos esos pasos son repetitivos todo, entonces ahora yo voy a <coughs> yo voy a adelantar un poquito voy a adelantar todo esto porque todos los pasos se repiten bien, ch bien chicas aquí ya estoy casi terminando tratando de colocar los últimos dos cristales que me quedan, recuerden lo que le dije, esos pasos son repetidos todos, siempre se repiten, como iniciamos, así terminamos, miren, estoy colocando ya mi último cristal, Aquí va a quedar como un pequeño espacio, pero no se preocupen porque el cristal se acomoda cuando subamos con el hilo. Ahora vamos, miren, aquí está, listo. Nuestro, nuestro último cristal puesto. <coughs> Entonces ahora vamos a trabajar con las mozas 8 y con la mozasilla 11 para hacer esto. Esta esa técnica aquí. Vamos a hacer esa. Vamos a hacerle ese esa técnica en embroidery aquí arriba peyoteándolo okay. y voy a hacer lo mismo Lizzy, ese Lizzy por favor, disculpen que ya iba a comenzar a ladrar miren Iba eh, aquí, como le decía, voy a pasar este y me voy a pasar por las mozasillas. Otra vez, vamos a tomar ahora nuestra secuencia: será nuestra secuencia será una mozasilla 11 y una mozasilla 8. Ahí está listo y y vamos a pasar por el hilo. Así. Okay. esta es nuestra. La primera secuencia fue, fueron dos, una silla ocho, una once, una ocho. Nuestra segunda secuencia fue una mozasilla 11 y una 8. Ahora tomamos la mozasilla número 11 y una 8. ¿La ven? Y seguimos trabajando a través del hilo. Vamos a pelotear todo esto. Para hacer este pequeño destello. Y yo voy a adelantar un poco el paso. hasta llegar a completar hasta aquí miren chicas aquí estoy un poco adelantando porque me quiero colocar en el mismo centro para yo ponerle la la base que lleva nuestro, así no tenemos que devolver otra vez la base de, del arete estoy trabajando en el hilo como le comenté y haciendo lo mismo paso repetido tomando una 11 y una 8 así es, prácticamente estoy en el mismo centro del arete como si ustedes pueden imaginar miren estoy en el mismo prácticamente en el mismo centro para que ustedes puedan ver okay. con nuestra aguja medimos miren, en el mismo centro entonces yo voy a tomar tratar voy a tomar otro, voy a poner otra Aquí, miren, estoy prácticamente en el mismo centro ahora lo que yo voy a hacer como estoy en el mismo centro Voy a entrar hacia la mozasilla número 11 que está arriba. Esa mozasilla. Voy a bajar a la 8. Me coloco en la otra 8 que está aquí. Para subir, para entrarme en la mozasilla número 11. Así. ¿Ven? Y me coloco en esta que está aquí. Y voy a hacer esto. Voy a tomar cuatro mostacillas de la número 11. Cuatro. Y a esto yo voy a tomar estas dos mostacillas. Vamos a ver. Una. Vamos a tomar las dos mozasillas número 11 anterior que puse anteriormente. Así. Y voy a hacer esto en forma de una orejita a esto yo lo voy a repasar yo lo voy a repasar por lo menos dos veces aquí tengo una lo repaso otra vez y otra vez lo estoy repasando no. lo estoy repasando y vamos a dejar nuestro trabajo aquí entonces aquí miren mi hilo donde sale yo voy a pasarme hacia esta 11 que tengo de lado a esa 8 que tengo de lado y me voy a colocar en la 11 que tengo en la 8 que tengo de frente ¿Ven? Ahora voy a seguir con la secuencia de una 11, una 8 y vamos a seguir trabajando en el hilo, ¿ven? Listo, seguimos con la secuencia de una 11 y una 8 hasta terminar nuestro nuestra pieza y tratar y terminar de pellotear ya lo que no hace falta. Bien, chicas, aquí ya estamos terminando. Miren. Seguimos trabajando en el hilo. Seguimos trabajando por el hilo. Hasta completar nuestro peyote. Y seguimos peyoteando. Ok. Aquí ya terminamos. Terminamos de colocar la última. Entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya tenemos que hacer un pequeño remate para terminar nuestro trabajo. Vamos a hacer esto, pasamos por la 11, bajamos hacia la 8, bajamos hacia la 8 que está debajo también, subimos, subimos por la 8 que está aquí debajo y subimos al cristal y miren, aquí miren lo que vamos a hacer, ¿ven? Ahí vamos a hacer un pequeño remate así para que nuestro hilo no se vea. Apretamos fuerte. ¿ven? Lo hacemos de nuevo. Apretamos. Okay. Vamos a apretar. Aquí yo me voy a, yo voy a bajar hacia el cristal y me voy a colocar. Miren baje hacia el cristal y estoy entrando hacia la borla nuevamente aquí. y voy a pasarme a la borla otra vez aquí. ustedes recuerden los cristales de este lado yo voy a subir otra vez hacia el cristal y a ese cristal yo voy a hacer lo mismo otra vez voy a hacer un pequeño nudito aquí otra vez y está asegurado nuestro trabajo, entonces aquí, cortar, bien, ya está, ya está terminado nuestro arete, aquí está, la, aquí está nuestra pieza con la pinza, vamos a hacer esto, abrimos y vamos a entrar aquí y miren qué bello queda vamos a cerrarlo con la pinza despacio y que quede bien asegurado listo, ahora vamos a pasar a la parte de abajo de la borla como ya nuestra parte de arriba está ya terminada nuestro arete, entonces aquí para definir el tamaño de su fleco todo depende como a usted le guste trabajarlo, del largo a usted le guste trabajarlo, yo lo que estoy haciendo es abriéndolo aquí para que él me quede uniforme, para yo cortarlo a mi gusto. Aquí, miren, eso se, se le quita y se abren así. Y trabajen al gusto y al largo que ustedes quieran ponerle a su fleco y que el cliente eh, se sienta cómodo con el largo esto es ah, un poquito apretado, si ustedes gusta pueden cortarlo. Yo lo que hago primero es que lo desbarato para después co cortarlo para que todo me quede uniforme. Miren, le hacemos así para que él se acomode un poco. Entonces vamos a hacer, miren que él tiene como uno aquí, ¿ven? entonces yo voy a hacer esto con la tijera. Vamos a abrirlo y ya ustedes ahí determinan el largo que le quieran dar a su flejo para eso utilicen una tijera buena una tijera que le corte bien para que cuando corten no se quede con un poquito más largo, un poquito más corto ¿verdad? y yo lo miro con el otro ok, y corto y corto la parte que, que yo quiero cortar bueno chicas, eso ha sido hasta eh, todo Espero que este video le haya gustado. Suscríbanse a nuestras cuentas. Eh, síganos, regalen un like si les gusta este hermoso video. Es muy fácil de hacer este arete, definitivamente que sí. Y, y es como le dije, todos esos pasos se repiten. Y también trabajen de, de acuerdo al largo que ustedes le deseen darle a su borla. Chicas, nos vemos pronto a través de la entrega de Rincón de Rosy. La quiero muchísimo la quiero muchísimo a todas y a todos gracias a todos por su apoyo este, recuerden pasar una feliz noche de nochebuena buena estamos prácticamente a, a días eh, feliz navidad a todas y a todos recuerden lo que le comenté en el live anteriormente traten de pasar tiempo con su familia no todo es bolita no todo es eh, trabajo saquen ese tiempo para disfrutar estas navidades pues chicas, me despido. Hasta otra entrega el rincón de Rossi. Nos vemos pronto. Bye.